Vamos a, a darnos un momentito para relajar nuestro cuerpo, y estar en el presente. Entonces vamos a inhalar profundo, llenando de paz los músculos de nuestro cuerpo. Buenas noches a todas y a todos. Inhalamos profundo, relajando. Y poco a poco, voy a dejar por fuera. Todas las ideas sobre el trabajo sobre la familia y por un momento dedicarme este espacio para mí para estar en paz así suavemente quisiera que ustedes observaran Cómo estuvo el día de hoy, de una manera muy suave, sin juzgarse, solo observen lo que hicieron al despertar, luego lo segundo que hicieron, cómo se sentían. ¿Cómo se sentían durante las primeras horas de la mañana? ¿Qué hicieron a esas horas? Luego en el transcurrir de la mañana, ¿qué hicieron? ¿Cómo se sentían en el momento de hacer esas acciones? solo me observo. Luego, el día siguió avanzando. A mediodía, ¿cómo me sentía? ¿Qué estaba haciendo? Luego, al inicio de la tarde, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo me sentía en ese momento? Observo tranquilamente hasta llegar ahora. mucha tranquilidad observar cómo me siento así puedo ver en el día cuál ha sido la emoción que más ha predominado durante todas las acciones que hice hoy ¿Qué es lo que más he sentido durante el día? Porque hay una serie de emociones Y está bien sentir Lo acepto todo Pero ahora voy a limpiar la mente de todo aquello que generó una carga la mente mi querida mente trabaja tanto la mente es la parte del ser la más valiosa así que agradezco a esta mente que esté siempre trabajando para mí. Pero ahora voy a ayudarle a limpiar todos los pensamientos y sentimientos que la ensucian para hacerlo de forma natural voy a visualizar un lugar muy tranquilo puede ser un lugar donde he estado y que me he sentido muy muy en paz recuerdo ese lugar lugar tranquilo voy a visualizar una fogata un fuego hermoso con llamas de colores intensos y en ese fuego voy a echar todos los pensamientos de preocupación que tuve el día de hoy. Cada uno de esos pensamientos de preocupación lo voy a quemar en esa fogata. Al echarlo ahí, Me siento aliviada o aliviado, sin peso, con tranquilidad, hasta puedo inhalar con más facilidad. Eso se convierte en ceniza y desaparece. Desaparece. Lo dejo quemar en esa fogata. todos los pensamientos innecesarios que tuve repetidamente durante el día. Cosas que tal vez fueron del futuro, o tal vez de cosas que ya pasaron en el pasado. Todos esos pensamientos de noticias que a veces agobian a mi mente. Voy a visualizar que todo eso lo puedo echar en la fogata, en esas llamas. Y mientras se van quemando, pienso, punto final, punto final. Y permito que todo eso se convierta en ceniza. va quedando con espacio libre de tanta basura es como si estoy sacando todo aquello que le genera peso durante el día suavemente ahora observo mi propia mente yo con ella puedo hacer tantas cosas Voy a observar qué es lo que yo deseo sentir y pensar ahora. ¿Qué es mi deseo? ¿Cómo quisiera sentirme con el propio ser? Quisiera sentirme con el mundo o hacia el mundo. ¿Cómo quisiera sentir al ser más puro y sabio del universo? Al alma suprema, Dios. ¿Cómo quisiera sentir a Dios? ¿Qué deseo percibir de Dios? Permito que la mente perciba mi estado deseado, lo que yo quiero. Con solo el hecho de pensarlo, mi mente se conecta con eso y es real en este momento, porque para la mente cualquier cosa que esté ahí yo lo voy a sentir físicamente. Si en mi mente hay mucha calma yo voy a sentir mi cuerpo en total calma si en mi mente está lo que yo deseo sentir con el propio ser lo que deseo sentir hacia el mundo y con Dios. Eso también tiene un impacto. Inmenso. Al igual como en, cuando enciendo una fragancia de un incienso, el aroma se percibe de una vez. Si yo le digo a la mente que yo deseo algo, sentir algo hacia mí. La mente generará esa fragancia de una vez. Dejo así que mi mente Visualice, cómo es estar yo totalmente bien conmigo mismo, conmigo misma, cómo sería. Que yo esté mucho más cerca de quién soy yo, sin ninguna influencia de lo que hacen los demás o dicen los demás de mí, ¿cómo me sentiría yo con el propio ser? Y mi mente puede percibir quién soy yo, libre, en la mejor relación con el propio ser. donde el alma está absolutamente libre de limitaciones, de prejuicios, libre de toda crítica y la mente aprecia. abierta aprende acepta agradece me siento con el propio ser cuando puedo tener una relación con el mundo como la que quiero tener emanando los sentimientos los que quiero abrazar a la humanidad se siente el ser y la mente, cuando puede percibir a este ser tan puro y divino, tan lleno de luz, el alma suprema, Dios, la fuente universal de amor. Que la mente pueda percibir lo que quiere de este ser, del ser más elevado, quien irradia olas ilimitadas que sanan, Cualquier nudo en mi interior, cómo se siente que la mente se conecte con la fuente como un sol. Lleno de luz, de amor, cuando la mente percibe de Dios lo que quiere sentir. La mente retoma su poder, mi mente es poderosa, mi mente está en paz y hay paz en mi mente.